Hola chicos y chicos de YouTube, aquí hay Spark. de nuevo en un nuevo gameplay, en una nueva partida, en un nuevo video en mi canal de YouTube Y en esta ocasión estoy haciendo, voy a hacer algo que nadie ha hecho todavía en YouTube, espero ser el único y el primero No ser el único, me han dicho, era el primero Y espero que muchas de personas hagan esto que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer hoy es hacer algo que está muy de moda, que creo que ya vieron porque subo haciendo, moviendo la cámara lo loco Y ni, no sé si me escucho, pero nada, anyway en, Voy a hacer esto que está muy de moda, es el Ice Cube Challenge Minecraft Edition Y espero que todo salga bien, ¿no? Inventé un circuito y también creé algo que quiero mostrarle Primero, A ver, no sé cómo llegar allá ahora porque ahora me moví y por si acaso, si están viendo que voy muy rápido, me he acelerado y nada se me está frisando, es porque compré unas nuevas gráficas que luego se las mostraré en otro video. Me compré una, 600, una GTX 650 Ti, creo, más o menos por ahí va. Y vamos, Minecraft corre a casi 200 FPS, Far Cry, todo, o sea, estoy jugando a la perfección, eh, sigo con la misma cantidad de RAM, por eso quizás no puedo hacer más cosas, pero va bien, eh, me gusta. Y, y bueno, bueno, bueno, bueno, ya que hice la presentación de que tenía tanto tiempo que no lo hacía, wow, eh, todavía sigo sin internet, pero gracias a Dios el servidor lo estoy subiendo desde la misma universidad que ya empecé el día de hoy. Me imagino que ese video lo subiré el 25, pues entonces el día 25 comienzo. Entonces ya no quiero aburrir a más nadie, vamos a empezar a la Scube Challenge. Eh, eh, eh, eh, eh, para aquellas personas que, que, que, que quizás nunca hayan venido al canal, eh, eh, recuerden suscribirse porque ese, ese tipo de videos La verdad suele llamar a muchas personas Y la verdad eh, quiero que todas las ganancias de este video Vayan directamente dirigidas a esta fundación De, de, de verdad, de, de esta enfermedad no Entonces vamos a, primero voy a, a mostrarles lo que hice Y es esto eh. <risas> Pasen por el hashtag IceCubeChallenge Y dejen un mensaje de, de no sé, de, de lo que quieran De... de que animen que anime a esas personas que tienen esa enfermedad y ahí por tu paso también si quieren eh, pueden dejar un un donativo o si no dejar tu no sé tu reto y quizás también puedes a retar a las personas para que para que sigan haciendo el reto porque quiero más personas ahí como dice aquí debajo las personas mata fugas Ok, <risa> eh, Vamos a ver, F5, no, F5 no, F1. Y chicos, eh, vamos a empezar esto. Vamos a todo por acá. Eh, la Script Challenge para esto hice un circuito. Un circuito muy hermoso que hice en menos de 5 o 10 minutos. Eh, el circuito su, consta de, de, de, de, de, de. Del. No manches, se congeló. El, ahora mismo lo lleno de nuevo para que me salga bien El circuito consta de, de, de, de, de eso que están viendo ahí Que se me olvidó de tanto tiempo sin jugar Minecraft Y Redstone que sale por acá Que conecta con esto, sube por acá, llega acá Y abre esto que está acá que por ahora mismo no funciona Porque se congela el agua de tanto hielo Es obvio Entonces para ello necesitaría el, Abrir esto de nuevo Tirar el agua y no solamente tirar el agua Sino que también tenía planeado Poner un cubo Ice Cube Challenge No, no, no lo ves Dice Cube Cube O sea Estamos hablando de De De De De De Cubo Un cubo de De De De Cubo de hielo De lo que sea Vamos a poner esto para acá Para decorar un poquito Tan tan Ya estamos Vamos a empezar esto Vamos a empezar F5 Y antes de hacer esto Con mi cara de Steve Que mi skin por cierto Ya soy premium Y mi skin no aparece todavía No sé qué ha pasado pero anyway, eh, lo que voy a hacer es, primero que nada, retar a varios youtubers que al final del video Dejaré esos nombres de esos youtubers que quiero retar que hagan este reto en Minecraft Y este mapa se los dejaré, por cierto, para, qué? para que sigan haciendo videos de este tipo Y sigan subiéndolo y las ganancias, por favor, que la gente de donación Entonces creo que tengo casi 3 minutos hablando porquerías Aquí vamos a empezar esto eh, No sé si tengo noise y está sonando el pero anyway eh, Vamos en tres Vamos a poner aquí para, para poner un countdown encima 3, 2, 1 y vamos atrás Ok, vamos a ver Voy arriba y voy a hacer Eso para no hablar tanto F5, F5 no, F1 otra vez Y necesito poner un cubo por acá para que no se pierda Y poner el agua rápido para que Oh no manches, canal. Bloque de cuarzo, pongo esta acá eh, Agüita por acá Y tiro el cubito por allá Y ahora vamos a ver el 3, 2, 1 Me cubo el agua Skiff <risa> Challenge completo No me molestó nada Pero anyway Güey, eh... <risa> no sé qué hice Pero nada nada eh, saben, estoy aquí de vuelta Creo que estaré subiendo más gameplays en, en esos días, no sé Acabo de acabar la campaña de Far Cry 2 Sub Transmitiendo un montón por Twitch Que por cierto mi, mi eh, Perdón, el micrófono Por cierto mi cuenta de Twitch es eh, Twitch.com slash RyanS Como lo están viendo aquí ahora mismo en la pantalla Y, perdón Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales Ya saben que soy en Twitter como Sparks tengo mi página web también que se llama en eh, Para que vean, para que vean que sí tengo iRyan Vamos a ponerlo más bonito s.net Ahí me pueden encontrar, pueden seguirme, enviarme mensajes, comentarios y todo lo que tengan y yo con mucho gusto los recibiré y creo que se fue todo. Entonces al ratito ahora mismo voy a grabar eh, un poquito de, de del performance de mi PC, de, de cómo va, de cómo rinde, de cómo rentariza, qué hace, qué, qué cantidad de RAM tiene, cómo funciona, qué desmadre y todo eso. Así que chicos y chicas, chicos y chicas, chicos y chicas, no, nos vemos en la próxima. Aquí Ryan se reporta de nuevo. Ja, ja, chao. Y por cierto gente, casi se me olvidaba, no casi se me olvidaba, se me olvidó, casi cuando estoy renderizando, que estoy escuchando el video, me doy cuenta de que no mencioné a quién iba a retar para, esos, para este para este reto, entonces quiero antes de nada eh, eh, eh, decirles que esto, luego de que te rete yo a ti como youtuber si estás viendo este video, si no pues ayúdame a que le llegue, tienes que hacerlo y retar a otras personas, ¿me dice? No puedes simplemente crear el reto y ya pasó. No, tienes que hacer el reto, Están a otras personas y las ganancias de ese videos, si quieres, las puedes entregar a la fundación, que también le dejaré el link en la descripción. Y si, pues, lo que quieran. Entonces, eh, los que voy a meter en ese reto serán abaimasi 88 lm YoloMC, Extreme Pro Gaming, Kaito Gamer. Y por antepenúltimo porque todavía falta el último eh, Quiero hacer esto muy especial Que sea que por favor háganselo llegar Quiero que Luzu haga esto O sea Luzu Games quiero que complete esto no me importa sea lo que sea, no quiero ni siquiera que vea mis videos, no, quiero hacer spam, no quiero nada. Simplemente quiero que Luzu haga ese reto, lo reto, reto a Luzu. Ese video se lo mandaré específicamente, aparte, o sea, esta parte final eh, se lo mandaré a Luzu directamente a su Twitter. Y quiero que me ayuden también a hacérselo llegar, porque quiero que Luzu haga este reto. Y por último también quiero retarte a ti. Quiero que tú lo hagas, bebé. Quiero que tú eh, rompas eso y, y ayúdese, eh, aunque sea hazlo con tu... Con, Tú, tú, no sé, con tu cuerpo si sí, sí te da la gana, ¿no? Porque ese frío no está bueno Y haz lo que quieras y pues ayuda a la comunidad Y a la causa y pues nada eh, Gracias y... Nada, hasta la próxima Los quiero, chao Ryan está aquí Lloro